Me declaro un fiel adicto a la vida que yo he llevado solo disfruto el momento no me engancho en el pasado ya me ha quedado Claro que si lucho por lo mío, voy a obtener demasiado. Tengo fe, tengo confianza en, en mí mismo, solo creo en mi palabra. Otros le llaman egoísmo. si cuando les di la mano, la mordieron, eso le llamó sí mismo, Pero sigo caminando con la mirada para arriba, aunque a veces poco perdido, sintiéndome a la deriva. Navegando con ideas de esta mente bien torcida, pongo los pies en la tierra, joya nada me derriba. En serio, estoy viviendo lo Imaginaba. Siempre he soñado en grande, pero a medias despertaba. Me daba golpes de pecho pensando no lograr nada. Esa vida complicada ya ha quedado en el pasado. Todavía tengo problemas y más huevos para enfrentarlos. Un tintero que me dice: piensa en versos para plasmarlos. Escribo solo mi vida, no hay mentiras. Solo mira, las rimas salen divinas. O me tiras o me admira, solo tienes que aceptarlo. Vamos subiendo como la espuma, mil liriqueos es El que retumba, solo rapeo y les pongo una tunda. Quiero certero, vengo de cero. Tengo parceros, unos con ferias, otros rateros. Hijo de un barrio malandro, no anden hablando. Mejor demuestre si llego a toparlo. Aquí la muerte es mi amiga, siempre me cuida. Dios me bendiga de las traiciones de algunos bocones. Me sobran razones, trayéndome arreglones. Somos los cabrones que siempre componen. Tiene no colchones, nadie se opone. Porque el Checo pone el beat y el edit estos lo rollonones. Porque el Checo pone el beat y el edit estos pinche rollonones. Así la vivo. La vivo a mi manera. mi manera ya no me preocupo que hablen lo que quieran que, quieran. que hablen lo que quieran. que quieran ya no me preocupo lo hago a mi manera yeah. que se jodan chico aquí no entra cualquiera llegan queriendo pelea perra calle squishy vea que mi estilo te golpea dejo que hablen lo que sea pues me tienen sin cuidado puro loco de este lado todo lo grado me ha costado solo me la curo de esos putos que no saben lo que hago al mando me la paso fumando viajando voy dejando mi huella soñando en ser estrella la noche está de aquella de nuevo en acera fue a casa ramera el checo aquí ya llega mira con el serrín escupiendo buena shit cocinando el fucking beat en la street así lo hacemos Rap el bueno sueno diferente a todos y si critican pues ni modo. No les pedí su opinión, yo sigo enfocado se hace grande la misión. La traición ya la conozco, es muy alto el costo. Al diablo con la fama siempre brindo con mis locos. Amigos son bien pocos, dios cuida de nosotros. Mi corazón está roto pero lo mantengo crudo. A veces de luto bien enfermo de este mundo lo que quiero lo consigo pues ahora llegó mi turno. Vivo a mi manera, ya no me preocupo que hablen lo que quieran, que quieran, que hablen lo que quieran.